Este es el día que Dios hizo Nos alegraremos y nos gozaremos en él En el Salmo 23, versículos 1 y 2 Leemos la palabra del Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará este salmo tiene una belleza incalculable Es la poesía de, del rey David Que se inspira y comienza a mirar las bondades de Dios Comienza a observar a través de su vida todo lo que Dios Ha creado y ha hecho en él Este Salmo ha sido refugio para multitud de generaciones. Han sido millones de personas que han leído este Salmo y han encontrado un refugio en él. Porque este Salmo habla de los aspectos más íntimos del corazón pastoral de nuestro Padre Celestial. Veamos una vez más los verbos que acompañan este salmo. Dice, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él me restaura. El alma me guía por senderos de justicia. Su vara y su callado me infunden aliento. Me prepara mesa delante de mis enemigos, me unge en la cabeza. Sin yo ser un especialista en las estructuras gramaticales del hebreo, salta a la vista que todos los verbos tienen una construcción idéntica, están, están en voz pasiva, en cada uno de ellos la oveja es la receptora y no la regeneradora de la acción recibe algo de parte del pastor recibe provisión descanso dirección restauración guía aliento servicio unción amados tenemos que notar que estas cosas son producto del accionar del pastor y no son de la oveja el que las ama y desea lo mejor para ellas. Siempre actuará permanentemente para que puedan recibir todo lo que considera indispensable para su bienestar. Es una relación amado de dimensiones absolutamente sencillas. Ellas reciben y Él da. Ahora. ¿Por qué nos detenemos a ver este detalle? Por la sencilla razón de que hay demasiadas ovejas dentro del redil que creen que su responsabilidad es producir todas estas realidades. Están tratando de restaurarse, de conducirse a lugares de delicados pastos. Pero la responsabilidad, sin embargo, es una, es dejarse pastorear. El pastor se ocupa de todo lo demás. Solamente se requiere que ella esté dispuesta a ser guiada, restaurada, animada, guiada, aliento, darle servicio y unción. Uno de los grandes héroes de la obra misionera, Norman Group, hablando sobre la vida espiritual, dice... Dios actúa siempre según su naturaleza divina y el hombre según la suya. Y esto no tiene variación en ambos. Amados en Cristo, Dios siempre es el que da, el hombre por siempre es el que recibe. Cuando nos olvidamos de este principio, perdemos la naturaleza de dependencia absoluta que es indispensable para una vida victoriosa. Qué difícil es para nosotros, los que lideramos iglesias, quitarnos muchas veces la chaqueta del pastor y ponernos en la posición de ovejas. Estamos acostumbrados a pastorear, no a ser pastoreados. Yo pienso que si no nos dejamos pastorear, nunca podremos ser eficaces como líderes, como pastores. En, el, en esta mañana, yo le pregunto, en medio de las presiones de la vida en medio de las presiones ministeriales no le apetece a usted ser llevado, ser llevado a un lugar de delicados pastos a descansar junto a aguas de reposo yo creo que sí entonces ¿por qué no nos tomamos un momento para volver a poner las cosas en su lugar antes de de nosotros ser líderes o pastores somos primeramente ovejas y como ovejas necesitamos que nos pastoreen entonces le pedimos a Dios que abra nuestro corazón y entendamos que el dulce cuidado del gran pastor el gran pastor del universo nos quiere pastorear. Oremos, amado Dios, delante de tu presencia estamos, Padre mío, y necesitamos, necesitamos ir a lugares de delicados pastos, a descansar junto a aguas de reposo, a poder contemplar tu maravillosa obra contemplar Tu gracia y permitir, Señor, que Tú seas el que nos pastoree, el que nos cuide. En el nombre de Tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.